Hola, buen día, ciudadanos, ciudadanas. Mi nombre es Alexis Lira. Nos encontramos en este momento en Puebla Capital, en la zona de Los Fuertes de Loreto, con integrantes del Club Huellitas, un grupo de personas que se reúnen y los une el amor a los perritos. Esto de unirnos de los, de los perritos fue básicamente una necesidad. Veníamos a, a Los Fuertes, conocíamos a las personas y un día decidimos, ¿sabes qué? Evelyn, no hay que juntarnos, hacer amistad y sobre todo por los perritos. Y así nació. Así nació, nos empezamos a juntar, de repente nació un chat y de repente ya éramos más de 100. Y bueno, ha servido mucho porque la, la intención de este chat social es que los perritos convivan, que, que socialicen. Sí, principalmente eso, porque es una necesidad de los perritos, así como los humanos, también socializar es muy importante para ellos, para que se desarrollen. Y lo mejor de todo es que nos unimos no solo para convivir con ellos, hacer amistad, sino para hacer algo por la sociedad. Actualmente sabemos que hay mucha sobrepoblación de perritos. Este, entonces también hay muchas personas aquí muy altruistas que se dedican a rescatar perritos, a esterilizarlos y a darlos en adopción. Entonces también es parte... De, de eso, no solo, solo socializar, sino también contribuir pues, con nuestro granito de arena. Aquí nosotros, por suerte, hemos eh, pues, adoptado algunos y hemos logrado que, que otras personas adopten, esterilizamos, ayudamos, eh, de verdad es algo que se necesita. Y bueno, básicamente, eso es este grupo, ¿no? Es un grupo básicamente de amigos. A, a Toby pues, lo encontramos en redes sociales. Una señora, pues lo que tenemos de información, lo encontró porque lo habían atropellado. Y el perro estaba pues ya casi, el, bueno, lo llevó con el veterinario y le dijo al veterinario que probablemente no la librara. Entonces estuvo en tratamiento más o menos tres meses, tuvo su cirugía. Realmente no sabemos cómo fue la lesión, pero todavía tiene las lesiones. Eh, la tiene dos años y fue rescatada de una camada de muchos perritos. Este, varios de sus hermanos bueno, fallecieron, pero ella fue pues, rescatada, tiene dos años y está con nosotros. Y viene al club desde hace como cuatro meses. Y nosotros tenemos viniendo aquí al Club Huellitas ya año y medio. Eh, lo empezamos a traer, empezó a caminar, empezó a se usabilizar con los perritos. E incluso se volvió muy independiente. Entonces, sí les ayuda mucho la convivencia con los demás perros, grandes, pequeños, y los hace muy sociable también a los demás. Al inicio venía muy tímida, eh, los demás perros la asustaban, y ya ahorita puede jugar con ellos, con brazos más grandes, más pequeñas y no hay ningún problema. Estamos aquí en Los Fuertes, detrás del Fuerte de, de Loreto. Siempre nos reunimos ahí ocho y media, nueve. El club se llama Huellitas y bienvenidos todos, bienvenidos, vengan por favor, vengan. De repente estás jugando, no sé, en el otro fuerte y ya empiezas a platicar, oye, ¿por qué no llevas a tu perrito? Ya nos reunimos, se llama Club Huellitas y así se van uniendo y también tenemos redes sociales. Tenemos en Facebook, en Instagram, eh, Club Huellitas, estamos así. Ciudadanos, ciudadanas, pues... Como ya vimos, la convivencia y el juego es una parte importante para nuestras mascotas, nuestros perritos. Así que los invitamos a que ustedes también puedan ser parte de este club, Club Huellitas. Ya saben en dónde encontrarlos, aquí en Los Fuertes de Loreto, en Puebla Capital. Y bueno, también aprovechamos para que se puedan unir y seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Mi nombre es Alexis, muchas gracias.